Vamos a ver por qué ahora es el mejor momento, ¿vale? Y antes de nada quiero contaros un poco cuáles son los beneficios porque habrá gente que no lo sepa de crear o de tener un negocio online, ¿vale? Hay varios pero yo he resumido los más importantes porque seguramente son los que a ti más te interesen. El primer digamos, beneficio de tener un negocio online es que te va a permitir trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Puedes hacer como yo, a mí me encanta viajar, yo he tenido mi negocio online ya, es, ya sabes que lo gestiona a través de lanzamientos yo he hecho lanzamientos desde jordania filipinas eh, nueva york méxico pero también los he hecho desde aquí desde madrid desde mi oficina entonces eso es lo que te permite tu negocio online trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo siempre que haya conexión a internet algo muy importante y es que te permite trabajar en tu propósito y a propósito. Es decir, trabajar en algo que te gusta y que te haga feliz y dirás, ¡Dani, pero esto es súper sencillo! No. Más del 75% de personas está en la misma situación que yo estaba. Trabajando en un trabajo que no le hace feliz, donde su vida carece de sentido, donde sienten que están malgastando los mejores años de su vida en un empleo que le roba el tiempo y la energía. Entonces, no es tan sencillo, como parece. Y tener un negocio online, concretamente esto de los lanzamientos, te permite poder vivir a propósito y con propósito. Como fue el caso, por ejemplo, de Daniela. Daniela y Luis son una pareja de venezolanos. A mí, la verdad es que es una situación que me, que, me, que me causó impresión, porque el salario medio en Venezuela son de 200 euros. Y gracias a los lanzamientos, han construido su negocio online y en menos de siete días, facturaron 31.000 euros. Y dirás, ¿y qué es lo que hacían, Dani? ¿Qué es lo que vendían? A ver, ¿qué es lo que vendían? Vendían un programa, es decir, un, un, un, un curso online de cómo dibujar pizarras con rotulador. ¿Se puede hacer algo más raro que pintar pizarras y además con rotulador? Tú imagínate que ha supuesto eso para la vida de Luis y Daniela. Gente que venía de ganar un salario de 200 euros y pasa a facturar 31.000 euros en menos de una semana. Por eso digo que no es la facturación es que te cambia la puñetera vida. Algo muy importante y, y algo por lo que a mí me gustan los negocios online es porque te permite disponer de más tiempo. Te da como esa, liber esa libertad temporal de, de oye, pues, pues te puedes organizar al final como quieras. Pues este día he quedado, me apetece pasar más tiempo con mi pareja, o este día se lo voy a dedicar a mis hijos y nos vamos a ir al, al circo ha sido el cumple de mi hermana y le regalé unas entradas para el circo del sol y no tuve problema, ¿por qué? porque no tengo bloqueada mi agenda, porque tengo esa flexibilidad que quizás con un trabajo fijo tendría que pedir permiso al jefe oye, ¿te importa fulanito que vaya hoy? porque es el cumple de mi hermana Esos son los beneficios de un negocio online, entre muchos otros.